carta dirigida al alma amor mío hoy tengo necesidad de ti necesidad también de escribirte una carta poner en orden las emociones que me incitan tus preciosas expresiones que de mi pluma saltan recuerdas amor cuando nos conocimos fue una noche de madrugada tiritando de frío, acurcado y sin respiración cerca del río, como ser desvalido a punto de saltar al vacío. Te acercaste a mí desbordando ternura y cariño tu mirada en aquel momento, de sincera compasión desarmó mis oscuros y espantosos pensamientos. Fueron tus bellos ojos, tu mirada limpia, la que me protegió de caer al abismo que mis negros pensamientos acariciaba. Desde ese mismo instante la luz entró en mi cerebro y mi corazón comenzó a latir como late un corazón sereno. Sereno, sí, pero lleno de amor embriagador de tus ojos negros, de tu silueta de bellas formas que mi mirada embelesada me mostraba. Sí, mi amor, Fuiste mi ángel salvador, la luz de mis ojos, el nuevo latir de la dulzura de mi corazón y las tormentas se tornó en torrente de amor. Fuego abrasador que todavía arde en compasión en mi enamorado corazón. Fuego que ni lluvia ni vientos, ni hielos ni tempestuosos, ...podrá ya apagar... ...hoy, mi amor... ...desde ese mismo día... ...vivimos una bella unión consagrada... ...amándonos con pasión... ...noche y día con ardor... ...con pausas indeseadas... ...impuestas por la vida laboral... ...y el cedular sin dejar de sonar... ...la palabra amor... ...en unos enamorados... ...que desean volver al tálamo... ardiendo con pasión... ...fuiste mi ángel salvador... ...fue tu mirada amorosa... ...quien me salvó de las tinieblas... ...del abismo... ...y hoy... ...después de tanto tiempo... ...sigue siendo la cepa de mi vida... ...la que me arrulla cuando me falta el aire... ...en este mundo... Miserable, de egoísmo, de hipocresía, tinieblas que gobiernan a la humanidad sin amor ni solidaridad.